Bueno, está con nosotros la doctora Andrea Manjarres. ella es nuestra psicóloga que viene toda la semana a orientarnos, a orientarlos a ustedes. Y hoy vamos a, o ella va a conversar con nosotros acerca de la construcción del yo político, el voto responsable. Es interesante esta... Esta intervención Buenos días, doctora Andrea Manjarres Buenos días, doctora Muy buenos, buenos días, días. ¿Cómo qué estás? bueno verlos, muy bien oh. Eso habla de un ciudadano pleno, de un ciudadano responsable Sí, exactamente eh, Cuando me preguntaba la producción, bueno, ¿cómo conectamos lo que está pasando? A veces tenemos una visión de la psicología muy como la psicología individual, ¿no? Pero realmente hay una psicología social política, que también tiene cosas que opinar al respecto eh, del tema. Entonces, lo primero entender que la acción política tiene que ver con el cómo me relaciono con el otro, ¿no? Hay, hay un doble juego. Primero, cómo hay un proceso identitario, o sea, cómo yo me reconozco y en este caso cómo me reconozco como ciudadano, lo que significa para mí ser ciudadano, lo que entiendo que la responsabilidad social que tengo con cosas tan importantes eh, al ejercer la democracia como lo es el voto, y otro aspecto muy importante que tiene que ver con la toma de decisiones, o sea, cómo yo estoy eh, tomando la decisión, eh, en este caso, de por quién voy a votar, qué partido apoyo, a qué candidato apoyo, y a mí, sinceramente, me parece triste, podría ser la palabra, cuando pensamos que muchas de, de las personas Dicen, ah, eso da lo mismo, quien sube, todo es lo mismo, eh, yo voy y el que me dé cualquier 500 pesos, 1000 pesos, un pica pollo, el que... Sí, entonces no nos F2. damos cuenta, sí, la responsabilidad que implica el ejercicio del voto, ¿no? Entonces, que cuando yo hago esto, lo primero es que pierdo el empoderamiento que tengo como sujeto político, o sea, no reconozco la importancia que tengo yo, en el ejercicio de la construcción de país. Sí, porque entonces uno dice una sola gaviota no hace verano. Sí, pero es que son miles de personas que piensan lo mismo. Claro. Ah, no, mi voto no cambia nada. Hay miles de personas pensando eso. O sea, Esa si tuviéramos... es la abstención muy fuerte que Exacto. hace que los imprudentes, los que menos calidad tienen, ganen. Uh -huh. Incluso a veces queremos votar por un candidato, simpatizamos por él o por un partido, pero no. dicen, a mí me gusta fulano, fulana, pero yo no voy a votar por él porque no va a ganar. ¿Y yo para qué voy a votar claro. por el que no va a ganar? Entonces muchas veces también dejan de ganar otras personas que quizás están sí. fuera de, del sistema tradicional porque tomo ese tipo de, de iniciativas sin ningún tipo de fundamento. Notará eso relacionado con la pérdida de la ideología política en el mundo actual, un mundo que se ha simplificado tanto que se ha convertido en una aldea global. Sí, somos sujetos no o sea, la, la pérdida de quién soy yo y mi incidencia en el mundo, es un poco eso lo que lo que también ocurre en, en el día a día. Eh, autores como Lacan plantean tres elementos muy importantes con relación a la, a la toma de la decisión del sujeto político ¿Usted conoce por casualidad la anécdota? Bueno, fue una algo que pasó eh, realmente, el caso de Eduardo Edi Chivas en Cuba uh -huh. Eduardo Chivas era sí. el presidente del partido ortodoxo cubano, era un demócrata, carta cabal Y acusó al presidente de turno de, de haber cometido un acto de corrupción Creo que era Prioso Carras el presidente de Cuba en ese momento. Y él eh, lo dijo por la CMQ, que era una radio cubana eh, muy la, la más escuchada en ese momento. ¿no? Uh -huh. Incluso llegaba aquí a la República Dominicana, por ahí por Higüey. La cuestión es que él eh, eh, dijo, dijo eso y dijo, mañana le traigo la prueba. Y no pudo conseguir lo que quería. Y se dio un tiro en el aire. Sí, se, se suicidó. Se mató. O sea... Claro, uno no, eso es un extremo. Pero lo que quiero decir con esto es que una los responsabilidad. Exacto. Ahí era que quería llegar. Exactamente el punto de la responsabilidad. Y mira, eso se conecta mucho con lo que iba a decir. Hay tres elementos fundamentales cuando hablamos de la decisión del sujeto político. Por un lado, es el ejercicio de voluntad. O sea, ¿qué entiendo yo ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi empoderamiento? Eh, ¿Qué me orienta? ¿Qué me motiva? Eh, mi bienestar únicamente personal a ah, porque si gana fulano fulana yo voy a tener un nombramiento voy a tener una botella un beneficio o una voluntad de eh, un bienestar colectivo que es lo que nosotros quisiéramos pensar verdad y también voluntad en términos de, de pensar eh, en la inmediatez ok de la, de la magnitud de la responsabilidad pero también tenemos que ser conscientes que lo que está pasando hoy va a tener fuertes implicaciones en la construcción del mañana del país. Otro elemento es la acción. ¿Qué es lo que...? Ok, yo hice un acto reflexivo, reflexión, pero ahora, ¿qué finalmente es lo que yo hago? ¿Y qué tipo de acciones tengo también? Eh, mis acciones influyen no solamente sobre mi propia decisión, sino también sobre la decisión de otros. Eh, muchas veces vemos aquí que nos acaloramos mucho con los temas políticos, y no eh, tenemos discusiones realmente reflexivas, sino más bien muy desde el impulso, pero poco desde la razón, o sea, ¿cuál es tu argumento? ¿Tu argumento real, la profundidad? ¿Cómo has estudiado el perfil de ese candidato?, que ha estudiado hasta el momento en los cargos que se ha desempeñado como lo ha realizado y no una cuestión únicamente eh, desde lo emotivo, desde el impulso, desde las pasiones que puede levantar el, el acto político como tal. Entonces esas acciones también o nos lleva a sumar a lo que somos como país o al contrario nos lleva a restar. Yo, por ejemplo, estoy sorprendida, eh, gratamente sorprendida, porque yo pensé que después de la suspensión de las elecciones en San Francisco iban a haber más problemas de los que hubiera. Doctor. Okay. No, ¿Qué? de hecho, eso es lo que no ha dejado estático, porque <risa> <risa> políticamente me vi en un momento el domingo, con la presión, como abogado eh, del grupo político al que pertenezco, uh -huh. Y nos adentrábamos cada momento que llegaba informe de irregularidad en colegios hacia la consecución de un plan de impugnación, qué sé yo qué, para papá. Pero cuando ya llega al punto de su cúspide, es en las 10 de la mañana por ahí, y yo mismo dije en una reacción, esto es insoportable. No creo que nosotros debemos permitir que se continúe votando en estas condiciones ahí me dice, espérate que te va a hablar el presidente de la Junta, y ahí dio la información. Te quiero, hago este relato, porque para mí, en lo que estaba imbuido, sentí que iba a ser un estallido afuera. Y la reacción de la sociedad quizás se preservó, y prácticamente lo asumimos con mucho civismo uh -huh. que es la parte donde yo digo el lunes lo que me da pena es que el pueblo haya reaccionado en una oportunidad de votar masivamente y a la vez se le haya enviado a la casa y, y el poder político no haya visto y haya correspondido acorde a ese proceso Doctora, ¿qué usted cree entonces que responde esta eh, reacción de, de, de la ciudadanía, de, de, de, de o sea, esa parte pasiva, porque realmente en prácticamente no sucedió nada eh, luego de la suspensión. Y la doctora se, se sorprende de que no hubiera más, pero nosotros estamos sorprendidos quienes vivimos acá, de que sí haya eso poco que usted ve, o sea, el hecho de que en el país entero haya manifestación, cosa que no es acostumbrada aquí, realmente eso es un, un eh, vamos a decir, eh, un movimiento o una manifestación en es que la República Dominicana. Que que pues, no, sucede. pero yo me refería a manifestaciones violentas en San Francisco. Ah, October. en San Francisco sí, propiamente. Sí. Okay. Y de tipo violento, porque es muy distinto y yo lo apoyo ya. totalmente. Yo entiendo que tenemos que manifestarnos. O sea, tenemos que manifestarnos uh -huh. como todo, porque es que esto es un hecho sin precedentes. ¿no? Hay, hay que pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que cambiar. Ah, y ahí okay. está el otro elemento que. que, que que están en, en el, la construcción del sujeto político, en la toma de la decisión y es la responsabilidad. Ah, eso pasó acá en San Francisco porque tenemos grupos que solamente hacen protestas por las calles uh -huh. y por los contenes y las cosas, pero por situaciones reales que sí podrían impactar de manera positiva a nuestro país y a nuestra sociedad. No protestan. Exacto. Ahí, ahí, ahí hay que revisarlo un poco esa, claro. esa parte. Entonces ahí está el asunto de la responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo asumo la, la responsabilidad frente a esto? Que yo no puedo pensar, ah, eso es un problema de ellos, es un problema del otro, no, hay, hay una frase que me gusta mucho y es que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, o sea, somos nosotros los que sí. escogemos nuestros gobiernos, somos nosotros los que también de manera pasiva permitimos lo que está pasando. ¿Sí? Eh, que realmente, aunque ha habido una respuesta civil, claro, se han hecho marchas, que vestido de dinero, no sé qué, pero debió haber sido una respuesta pacífica, cívica, todavía aún más fuerte, porque son cosas que no se pueden permitir. Más ¿no? contundente, de verdad. Exactamente. Entonces, la, la invitación ante esto es, primero, revisar qué entiendo, qué entendemos cada uno de nosotros por el ejercicio político, no la politiquería barata, no, no, no, el ejercicio político, el cómo nos construimos como país, el cómo pienso que mi voto sí puede cambiar, mi voto sí puede cambiar lo que pasa en mi país, porque si cada uno de nosotros asume con voluntad, con acción y con responsabilidad la decisión de elegir quiénes van a ser nuestros líderes, quienes van a orientar hacia dónde nos vamos a construir como país Pues entonces vamos a tener un país doctora, diferente ¿Usted cree que estamos hacia la disolución de lo político? Yo creo que lo político per se es imposible eh, oh. Bueno, depende de lo que entendamos como político Desde la postura lacaniana que es la que estoy asumiendo en, en psicología, lo político es el acto de convivir socialmente y administrar lo social, lo No, público. me refiero a lo político de alcanzar el poder o de dirigir el poder. Bueno, yo, yo entiendo que... Porque hay una... un Siempre eh, el hipovesque en su era del vacío establece que el individuo... Eh, Vive una, en un trance, un tránsito por la vida, sin contenido, sin base, y sus logros, lo que lo llevaron ahí, no son de mucha permanencia, es decir, que es pasajero, es rápido. Yo creo que y, todavía nos falta un poco para que desaparezca esto, pero sabes que sí quiero como rescatar, y es que por ejemplo los colegios, las universidades, tienen que abrir espacios, los por ejemplo los maestros tenemos la obligación de abrir espacios de debate de esto, para que nuestros chicos pensando, reflexionando tengan, críticamente, que, hablemos que de lo que está con, pasando con la política. Claro. Que no podemos estar a un lado de lo que está pasando como país y que todos tenemos que asumir una postura responsable y activa, no pasiva, activa frente a lo Estoy que Muy de acuerdo. Ocurre. Doctora, eh, bueno. pues no los contactos, dirección para quienes quieran consultar con usted? Bueno, les recuerdo amigos que estoy en el Centro Materno Infantil del Nordeste, pueden pedir su cita al 809-588-7080 extensión 263, también pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, Andrea Manjarres psicóloga y sugerirnos temas que quieran que desarrolle o también contactarnos para consultar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres.